<�ándose> ah, ¡Ya! ¡Como no, la en la mina! ¡La mina que tienen todo! tal no, que no, no, no. ya yeah, llegaron el cojo que caminó! ¡Tú le llegas de una vez! ¡Pásate que tengo todo! ¡Tengo la novia encima! ¡La maco que ya pasó! ¡La cotorra que se llegan! ¡Por eso yo tengo todo! ¡Por tú te alborotas! ¡Si le hierro la macota! ¡Lo que escribo que hay pesado! como el rayo allá arribota. ¡Y que lo que tú no lo notas! ¡Como uno te derrota! ¡Ya suelta la novela! ¡Que en el mundo no! Nadie brota, en el rato no da nota, son mi agua, tú no flota, no eres serio, boca floja. pa' mí que tú eres llota, mozo, no, dame no, no, no, la bellota. Bueno, ya yo dejé la mota, yo no tengo que prenderlo no, para que ya. le dé la gota. Nadie, nadie puede conmigo, conmigo, no puede nadie, nadie. estoy loco, dique del caco me siento desesperado. Oh. 365 días que dure encerrado, quedé más loco y un poquito nadie, más putrao. No, no. Cada día aprendo más viviendo de la soledad, lo tengo a mi madre, tu hermano con quien contar, Dios me puso esta barrera, la tuve que superar. Que dame pano de padre con 11 años nada más. Estamos cambiando, buscando Uh. mi vieja está clara que te de todo es que yo vivo. No, yo no tengo vos, para tu. si tengo ya, que resolver. Escribe que me un paquetón Y yo le digo, vamos de una vuelta por el callejón Salgo de mi house con mi pasopón Activo con mi coro y los tuyos, ¿cuáles son? Miguel, mi sueño es tener un jipetón, Una mansión con pilas de piscina Con bares chamaquitas, cilindrina Con mis canciones, rompiendo la voz Manito, ¿cómo te lo explico Dame un kilo y te lo multiplico Ustedes no son calles de verdad, como dicen los discos Le pasamos por el lado como doscientos y pico Acabo con tu carrera, dedico que toda zona épico. Ustedes suenan típicos y yo sueno crónico Y el futuro pana de los supersónicos. Todo el mundo sabe en verdad que mi flow es único. Ni papi, no es rapero. Todos la no, monto monto no te calla sale. y a la hora de rapear usted no aguanta una batalla. Que lo que hay contigo loco clásico como lo malla Escucha este instrumental y de una vez cumpliendo falla. Coge nota y lapicero, es mejor que no te vayas. En el rato en un zampá con el te el frita, ensaya. Qué garganta, qué metralla, es que tú no das la talla. Subestima por carita, sigue privando de canalla. Estoy con se... estos guarelitos tengo los Dale, me compré una pinta nueva, la menorcita que hay que darle con un flow de palomo y la mente de asesino. De que me levanto siempre con los ojos chinos. Tengo un tanto para la vuelta, la vuelta yo la maquino. Mami me lo decía que algo presentía: que los enemigos tan cerca, tigres y policía con un segundo de vida y un nudo en la garganta. Me dijeron que trabajo y me busco mi dinero. Me dijeron que cotizo para comprarme lo que quiero. Ah, yo tengo mi flow, yo tengo mi estilo. Primero estamos puestos para el dinero. La culpa no es de los demás. Si en la calle no te sabe buscar dinero. No, esto es para los capos, para los tigres que tienen sus puntos. para los tigres, para los que gramean. De preparate sin mirar, para que algún recuerdo duela. Que la vida es una sola y se apaga como vela. Tú criticando, montando tu novela Y seguimos en el camino, pero en diferentes suelas El tiempo vuela, le llegaste con cautela Y tú sigas indefenso como un gallo sin su escuela Mi en tus oídos, como el café se cuela experiencia enseñan cosas que me no enseñan en la escuela Yo, no, los peores días fue lo que pasé en ingreso No me lo creía todavía que estaba preso Tú el que de la calle tiene que pasar por eso Lo bueno es tirar para adelante y aprender el proceso Me mandaron para la tercera No había manera de que el juez me diera fianza Y esperar el juicio afuera Loco por salir de aquí, pero no había manera estaba los presos y ni siquiera yo sabía por lo que eran, avería todos los días. gente podría, por eso fue que nunca salí de comisaría. Al gente hablando un saco de porquería, van a sonar si yo quiero, porque la calle es mía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no me bien, oyendo, me Una me me me me me me me estoy